está muy en boga hoy de vuelta lamentablemente con, con el estado con el estado lasti lastimoso y lamentable de, de la charlatanería espiritual o filo espiritual y toda la gente que vende cosas mágicas y hechizos y no lo quiera dios eh, cosas con ángeles eh, y, y todas esas cosas que no eh, Ahí Hay... vamos a usar el ejemplo de la camea. Eh, lo vamos a usar ese ejemplo solamente porque estamos hablando justo del Baal Semtop. Y el Baal Semtop hacía cameos, cameas, que ahora vamos a decir que son. Pero esto que vamos a decir del camea hace A o, o puede ser utilizado en lo relativo a casi cualquier objeto que no sea objeto de ritual nombrado en la propia Torah, al que se le atribuye carácter sagrado o benéfico de algún modo. En la tradición de la Kabbalah hay lo que se llama un Kamea. Un Kamea es algo que se escribe usualmente sobre claf, sobre pergamino, hecho de un modo especial en base a cuero, cuero muy curtido, hecho muy finito, y sobre ese clave utilizando tal pluma y tal tinta y a veces una tinta distinta y, y así y todo, todo muy sagrado y muy misterioso cada elemento mínimo muy significativo entonces sobre ese pergamino se escriben o unas letras o unas formas determinadas y entonces se cierra ese pergamino y o se pone entre las vestimentas o en algún lugar de la casa en particular, o se cuelga del cuello de alguien, y hasta aquí, hasta aquí la narrativa básica. Eh, en los libros más antiguos de los libros antiguos de la Kabbalah, están traídos, están las formas y los procedimientos, como si fuera libros de brujería, para elaborar determinados cameas, para tales y cuales objetivos, para suerte en determinado tipo de cosa, para protección de determinado tipo, etc. Y hoy día, esos libros en general se los pueden encontrar en cualquier librería de Jerusalén, y eventualmente si uno sabe sabe hebreo, o, o sabe escanear justo el texto correcto y, y usar la búsqueda de imágenes de Google, o cualquier cosa así, puede encontrarlos fácilmente en internet también. Y hay gente que, o de modo sincero, o de modo perverso, se da a sí mismo el permiso de inventar cameas y venderlas muy caro eh, y a veces, por ejemplo, copiar esos nombres de ángeles que, que es muy peligroso porque se parece, si se acuerdan a la ópera y película del aprendiz de brujo, eh, tenemos las formas, pero no tenemos el conocimiento, el conocimiento real el conocimiento carnal, el conocimiento vivencial, que nos hace recipientes de poder manejar esas luces. Y no lo tenemos y siempre supimos que en esta época no lo íbamos a tener. No, no, es, no es una sorpresa. No está ese conocimiento vivencial con nosotros. Entonces, cuando alguien utiliza una de esas formas, uno de esos nombres, eh, si lo hace de modo sincero, es inocente y o oh, tonto, puede hacer daño sin saberlo y debería ser más cauto en sus fuentes de información. Si lo hace sabiendo que no se debe hacer, si lo hace sabiendo que... Eh, si lo hace sin ser inocente... Si lo hace, ya sea creyendo que va a producir los efectos buscados, o sea, leyó en el libro, y ya es en un libro que habla de un libro, que habla de un libro, que habla de un libro de alguien que leyó en un libro, y así, el que leyó que este nombre, entonces el portador de este nombre, va a estar cuidado de demonios, y él cree que va a ser así. Entonces, hay dos posibilidades dependiendo de muchos factores, de muchas variables pequeñas, o va a hacer daño de algún modo, primero a sí mismo de algún modo, y no es un daño que él vaya a percibir obligatoriamente como daño, pero hacia el lugar que la persona pide ir, hacia ahí es conducido de los cielos, entonces probablemente se va a meter más hondo en eso cada vez, y cada vez va a ser peor, y también puede llegar a causarle daño a aquel que recibe ese camea de él, porque él no tiene el recipiente para contener esa luz y menos que menos para darle forma y pasársela a alguien más. Eso en el peor de los casos. En el mejor de los casos solo va a haber estafado dinero eh, a cambio de nada. Porque lo que importa es quién eres tú. Y entonces, rabí Israel, Baal Shemtob, hacía cameas, entre tantas otras cosas en que se valía de su conocimiento de Kabbalah, su conocimiento vivencial, del vivir Kabbalah, para producir milagros o para ver cosas que otros no veían y entonces explicarlas. De ese mismo modo, él, cuando venía gente a pedirle ayuda, y él se daba cuenta que ellos no veían eso que verlo podía ayudarlos a conectarse, entonces él les escribía un camea. Porque ¿de qué se trata de verdad? En el fondo de todo, ¿de qué se trata hacer un camea? No el camea que copia formas que sin tener el recipiente es una, una, una, una herejía y una locura meramente copiar. No. ¿De qué se trata escribir algo en un pergamino poniendo intenciones sagradas para que le haga bien a alguien más que lo va a aportar? De lo que se trata, primero que nada, es de pensamiento analógico. Y decir que es de pensamiento analógico quiere decir que es de resonancia. ¿Por qué? porque si yo soy una persona que en cada bendición que digo, en cada plegaria que pronuncio y más aún, en todo o casi todo lo que hago en un día normal, tengo presente al creador conmigo, tengo presente a la Torá conmigo, tengo presente Conmigo la voluntad de justicia y el deseo de hacer bien. Tengo presente el amor sencillo. Tengo presente el pacto que me une con la Torah. Tengo presente todo eso, resueno todo eso. En el modo en que hago las cosas. En, en, en lo que pienso cuando hago lo que hago porque tengo deseo de hacer, etcétera. Entonces, yo estoy conectado con lo divino en mí todo el tiempo. Y entonces yo no preciso nada que me recuerde ni me evoque nada desde afuera. El problema es cuando la gente, y, y da la impresión de ser la mayoría de la gente, no vive así. ¿No les sorprende? La mayoría de la gente no, no vive en, en, en conciencia de algo profundo, existencial, la mayor parte de lo que vive. La mayor parte de la gente si, si, si es religiosa y eleva plegarias, lo que hace es repetir de adentro de un libro o de memoria un montón de palabras que, que en la mayoría de los casos da la impresión de que ya no le dicen nada o lo dicen muy poco. Y cuando hace cosas, incluso incluso cosas que se ven desde afuera como sagradas, la mayor parte de la gente sigue rutinas o actúa por miedo, porque sabe que hay un castigo si no lo hace. Y todo eso no tiene nada que ver con conectarse con la sustancia divina de la vida. Conectarse con la sustancia divina de la vida es, es, es, es completamente, completamente otra cosa. Y entonces, a veces, quien no sabe conectarse, precisa que le ayudan desde afuera a evocar eso divino. Se cuenta que, y entonces, por ejemplo, va donde un tzadik va donde Rabbi Israel al Shemto. Y una vez, era famoso que Rabbi Israel al Shemto hacía cameo, y los rabinos que se llamaban Mishnagdim, los rabinos que venían de la intelectualidad y de la alajá, y veían con ojos eh, no muy buenos, sentían un gran peligro para la Torah y para el judaísmo en la revolución hasídica del Baal Shemto, una vez, Reclamaron, exigieron, quisieron acusar al Baal Shemtov de hacer cosas que están prohibidas, usando Kabbalah, usando ángeles, y entonces exigieron ver un camea que el Baal Shemtov le había dado a alguien. Y cuentan los que estaban ahí que abrieron el camea, y lo que estaba escrito en el camea era Israel Ben Eliezer, el nombre del propio Baal Shemtov. Todo lo que el Baal -shem le daba a quien venía a por Braja de él era en su propio nombre, escrito con una pluma y con la tinta que debía ser, su propio nombre. Él ponía toda la cabana y todo su amor y toda la luz que quien había venido había venido a buscar. Y la persona portaba consigo ese camea. ¿Acaso en un estuche de cuero pequeño? Y no había pagado fortunas seguro, por ese camea. Portaba consigo el camea. Y portar el camea, ver el camea, sentir el camea en el pecho o lo que fuera, le hacía evocar al tzadik que se lo había hecho. Y a la plegaria del tzadik. Y a lo que el tzadik representa. Y a las enseñanzas del tzadik. Y de última, a que Hashem está con él. Y a su conexión con Hashem, y a su posibilidad de poner a Hashem en su vida, en todo. Hace como 10 años, decidimos con, con mi amigo y Jabruta el Don crear un camea. Crear un camea para todos los Javerim de la comunidad de Torah, que fue. El ancestro lejano del Templo de Pasos, que es de algún modo la comunidad de Torah 3.0. Y nos preguntamos, y, y la idea del Kamea es la misma idea. Tú, tú quieres pedirle a Hashem protección, quieres pedirle a Hashem sanación, quieres pedirle a Hashem no enfermar, quieres pedirle a Hashem que no te falte el sustento. Y, y lo que tú necesitas es ser consciente todo el tiempo de que todo eso depende de Allem. Entonces, lo que hicimos nosotros, no fue ponernos de ninguna manera a la altura de los que hacían cameos de verdad alguna vez, y ni hablar a la altura del Baal Shemtod, ni a la altura de ninguno de los grandes. Lo que dijimos sí, es yo tengo que darte algo cuyo texto, aunque tú no lo conozcas, lo que conoces es lo que yo te cuento de ese texto. Y yo te cuento de ese texto lo que es ese texto de verdad. Hay allí un texto escrito por un gran cabalista llamado el Ramá Pano, un texto que no incluye nombres sagrados, un texto que pide todo eso que tú pides presente en tu vida, y pide que... Pide poder recibir todo eso que tú pides con conciencia de que a Shem viene todo. Y yo te preparo en una hojita minúscula impresa, muy bien diseñada, pero impresa, chiquitita de este tamaño. Te preparo ese texto y en el anverso hago, hago tefilá por ti y escribo con mi lapicera. Tu nombre entero en hebreo, poniendo cabaná, poniendo intención que mi brajá y mi tfilá agreguen cabaná a la tfilá que está escrita ahí, y que tú, cada vez que veas este camea, que yo te lo voy a entregar en un cilindro de vidrio pequeñito, sellado con un tapón, con una cadenita de plata, que cada vez que tú evoques, que tú sientas que tienes ese camea contigo. ¿Te acuerdas de todo lo que yo te expliqué de esa tefilá? De esa plegaria que está en el camea y que adquieras conciencia a cada paso, en cualquier lugar en que de repente te das cuenta que tienes eso colgando o que lo tocas, lo tienes en un lugar donde sabes que lo tienes. Te das cuenta que eso que tienes en ese momento es regalo de Hashem y agradezca. Y esa fue la idea del camea de la comunidad de Torah en ese momento. La verdad es que en el camino de, de eliminar de, de tanta cosa rara que hay por YouTube y por las redes sociales hoy día, que se manifiestan parientes de Kabbalah, en, en, en el camino de evitar que jamás nos relacionen con algo como eso, igual como hicimos con el, como hice personalmente con el ritual del plomo líquido, eh, cosas que hacíamos y que hacían bien, yo dejé de hacerlas porque no quiero que me confundan con nadie de esos. Acaso en algún momento, de todos modos, de conclusión de esto, es que si tú sabes evocar en analogía permanente desde cada punto de la vida la presencia de Hashem en ti, la conexión entre lo divino que hay en ti con lo divino en que eres, de modo consciente, tú no precisas para nada un camea, ni nada que desde ningún lado, ni las paredes, ni donde sea, te evoque eso para ti. No lo precisas. Si tú precisas esa ayuda, en cualquiera de sus formas, y hay que filtrarlas muy bien, asegúrate de cuando, gracias a esa ayuda evocas, evoca también que la ayuda es temporal que tú quieras llegar a un punto en el cual tu conciencia de lo divino es permanente, que eso es donde está el postre del camino que quisimos enseñar porque es el que vivimos en el libro de Sabiel.